Hola a todos, aquí el Vicente siempre presente y como dijo Willa A. Foster, la calidad no es nunca un accidente, es siempre el resultado de altas intenciones, con sinceros esfuerzos, con direcciones inteligentes y habilidades para la ejecución. Es siempre la más sabia de las decisiones de varias alternativas. Y eso lo podemos aplicar tanto para nuestra vida personal como la profesional. Lo que hagas, sea pequeño o grande, como dice César, las pequeñas cosas hacen las grandes diferencias. Hazlo con calidad y verán cómo se multiplicarán los resultados. ¡Excelente semana para todos! ¡Chao!